Gracias. Nos encontramos en la Comunidad Jimpi de la Parroquia Cojitambo del Cantón Azogues. Hoy en la Cinta de Moebius, la Cinta Sonora junto a Carlos Vinuesa, Marcos Aruma. Saludos a toda la gente de la Cinta de Moebius, hoy vamos a adentrarnos en la mente, en los pensamientos, en las emociones de Carlos, un músico del Cantón Azogues. Y estamos aquí con Saxo, estamos debajo de una mata de aguacate. Imagínate esta, lo que significa ¿no? para la música nacional este cuadro que estamos armando. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Cristóbal. Eh, a todo el equipo que está detrás de esto. Eh, realmente me he sentido maravillado. Bajo el cojitambo. Estamos a 10 minutos de cojitambo. Eh, aproximadamente, sí, a unos 10 minutos de, del, del cerro. ¡Qué lindo! Marco, tenemos la oportunidad de estar junto a Carlos Vinuesa, pianista, saxofonista, también toca el clarinete, con gran trayectoria internacional, nacional, grandes premios locales, regionales, internacionales, y tenemos mucho por conversar, Carlos. Cuéntanos, ¿cómo nace este, este apego al arte, este cariño a la música? Bueno, eh, he tenido el, el enorme privilegio de, de contar en la familia con músicos que ya mucho antes de que yo nazca, pues ya lo eran como los hermanos Álvarez, uh -huh, eh, Samuel, eh, Samuel y Saúl, eh, mis tíos. Eh, también la, está la figura de Javier Muñoz, eh, un cantante muy popular en la ciudad, en todo el, en todo el medio. Claudio Muñoz también, que, que es un, un excelente músico, eh, hace también su, su, su trabajo y viven ellos de, del arte, y aquí viene una cosa que me gustaría puntualizar, mi primo Henry Álvarez, que nosotros uh -huh. tenemos casi la misma edad, pero curiosamente cuando yo empecé él ya era maestro, era un excelente músico desde niño, él entonces yo creo que todas esas cosas, más el hecho de que mis papás todo el tiempo fueron apegados a la música, mi mami con la música del recuerdo, mi papi con el rock and roll que escucha muchísimo, con las cumbias también, que escucha bastante y... Y creo que de ahí pudo pues, salir lo, lo, que, lo, lo que son los inicios. ¿Con qué instrumento empezaste? Porque como dices, estamos con piano, estamos aquí con sexo. ¿Con qué, ¿Con qué instrumento empezaste? Eh, bueno, yo de niño quería ser baterista. Ah, ya. Eh, Eres baterista frustrado. Entonces? Sí, literalmente. Sí, tienes batería. No tengo una El batería, más frustrado pero... pero, pero sí, <risa> tengo, tengo en la... no en la, veces grabo alguna maqueta para, para alguien que lo necesite. El piano fue con lo que yo empecé. Pero bueno, por mi afinidad a la batería, yo eh, cogía las ollas. Ah, ya. Las ollas, la, las tapas y me pasaba... ta, ta, ta, ta, ta, ta. ollas unco? Eh, eh, sí, de esas, todo sí. terreno, hermano. Y eh, mucho antes, mi hermana, Daisy Vinuesa, vivía en los Estados Unidos y me envió un, un teclado de juguete de esos Bien. chiquitos que vienen con patitos, con uh -huh. gallinitas yeah. ahí, con sonidos <ríe> y viene el piano así debajo pero mira y mi mami silbaba todos los días ca una canción y yo eh, me aprendí esa canción con lo que ella silbaba y ya después el profesor Luis Arevalo seguramente le conocen a él mucho a, el Luchito Arevalo sí. él toca muchos instrumentos y, y tuvo esa facilidad de, de darnos clases en su, en su academia en su tiempo fue en Valles Ah, sí, mm. yo tenía ocho años. y, Pero ya la, la formación esta de conservatorio partió, creo yo, que del profesor Rafael Saula, que nos recibió para darnos como unos meses de clases, como preparación teórica, y de ahí fuimos al conservatorio. Eh, tuve el gusto de formarme con profesores de, de altísima valía, gracias a Dios. Y nuestro profesor fue Darío Bueno, y también la profesora cubana que se llama Mercedes Crespo, que todavía reside en, en Cuenca, mm -hmm. que es una excelente maestra, que es una profesora de gran corazón, una persona mm, increíble. También. Darío también, un, un tipazo, siempre muy exigentes los dos, desde luego, sí, eso hay que, que mencionarlo, porque esa, es la, la, esa fue la forma de ser de ellos, pero más que nada, muy buenas personas. A veces nos quedábamos a comer donde la Meche mm, después de bien, las clases. Oh, toda mamá. Sí, sí. Y... Tus premios en Estados Unidos, tus giras. Bueno, eh, no le llamemos así porque sonaría más a, a artista famoso, pero eh, sí, hemos tenido chance de estar en algunos lados, en Texas, en un festival en Texas, en un festival en Luisiana, eh, también en Boston, en Berkeley, en Berkeley que, es, que queda en Boston, en un concurso en Chile, Claudio sí, Rao. en el concurso Claudio Rao en Chile, entonces creo que sí, han sido experiencias muy maravillosas, porque claro, los profesores de los festivales, de los cursos, que están en los concursos también, son eh, gente de altísimo nivel, pero los amigos, la, la gente que uno, que uno conoce ahí, sí. también creo que, creo que le marca a uno mucho la vida, porque con muchos seguimos en contacto, eh, muchos de ellos son artistas pero que uno se queda loco. Y, y en estos espacios que te fuiste a conocer las menciones que te, que te dieron. ¿Cómo fue? Bueno, uno cuando siempre viene con una experiencia nueva, una, al ver otros países, viene completamente renovado, ¿no? ¿Eso influenció ya en este proceso? ¿Cuáles fueron, tal vez, alguna anécdota de allá, de este viaje? Ya, yeah. eh, sí, por ejemplo, en un, en un momento determinado en Berkeley, una de las profes, que era una persona tan descomplicada, se sentaba en el suelo ya para dar clases y escucharnos a todos y decía tú, tú, tú, tú, tú, toca así, en un momento determinado ella dijo toquen la música de su país, ¿de sí. dónde vienen? había gente de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de México, de los mismos Estados Unidos, sí. y yo toqué un pasillo que no recuerdo ahora cuál fue, y de ahí dice, pero suena mucho a música clásica, y yo les digo puntualmente, sí, esto ¿Ya? es, nos, nos, nos colonizaron los europeos, y de ahí claro que se mezclan los pues, <risa> Lo, lo, lo, lo, lo indígena con lo, con lo español, y de ahí que, que sale eso, entonces sí, les, les gustó mucho, les hablé de algunos compositores que hay acá, y, y también empezaron a, a investigar, yo aprendí de muchos, de muchos compositores, había un panameño, había un pianista panameño que estudiaba con Danilo Pérez, que es un jazzista, pero Danilo Pérez es para los mayores, y también aprendí mucho de él, a veces nos quedábamos después de las clases, tocando un poco entre todos, y eso, eso creo yo, la, la, la convivencia puede ser en total una anécdota con, con la gente. Sí, pues es, es, un, es un saludo ¿no? para todos los, los músicos, digamos, los semilleros que, que de alguna forma a los jóvenes dejan toda, ¿no? toda esa herencia musical, pues haciendo música, un saludo para todos ellos. ¿En qué proceso empezaste con el saxo también? Ya. Eh, aquí viene una cosa muy interesante. Yo tengo unos primos que les encanta la música y escuchan una música maravillosa. Hay un famoso video de que, que con un primo que se llama Jaime Álvarez eh, y con otro primo que se llama Felipe Álvarez. A quienes, si es que pueden ver el, el video, les mando un grande abrazo. Uh -huh. me, mostraban videos, me mostraban videos de rock, de, de, de, de, de, de jazz, de pop. Entonces, este Ricardo Arjona. Hay un, hay un video que él está ensayando con sus músicos para grabar un disco que se llama Santo Pecado uh -huh. Ya. Entonces ahí hay un saxofonista que se llama Fernando Acosta Muy bueno Tenorista muy. Eh, Y yo me quedé loco, me quedé fascinado con el instrumento Y digo yo quiero, yo quiero hacer eso también Y yo creo que de ahí, de ahí salió la, la, la, la idea de la curiosidad Y mis papás, he tenido el enorme gusto de que mis, de que mis papás me apoyen en todo mi mamá me escuchaba música todo el tiempo. Ella cuenta que cuando yo era niño, no, yo, yo no me dormía si no era con música. Ella escuchaba una radio que se llamaba Splendid, uh -huh. que pasaban toda la música del recuerdo que uno se puede imaginar, y música uh -huh. instrumental con quenas, con zampoñas, uh -huh. también escuchaba eso y, y eso. Si no era con música, no me dormía, dice. Pero, Como dicen, uh -huh. creo que la, la, las plantas se alinean a la personalidad ¿no? de, uh -huh. de quienes lo cuidan o quienes viven dices, pues podemos ver este jardín y, y como digo, cuando, cuando Carlos dijo, en ¿dónde lo hacemos? decimos, ahí debajo de la planta de aguacate, ¿no? porque nos parecía bastante eh, vital ¿cómo ves ahora en este, en este proceso de, de la pandemia? estamos viviendo un, un cambio, la música tiene que transformarse la comunicación tiene que revitalizarse, todo está en, en un giro ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son tus perspectivas en esta cuestión de la, de la música? Te comentamos, ¿cómo ha visto Carlos esta, esta visión? ¿Cómo vamos hacia dónde vamos? Yo creo que hay que, personalmente, yo creo que, que, que tengo que presionarme un poco más. Hay que moverse, hay que proyectarse a más cosas, hay que trabajar para más músicos. Eh, pero en medio de eso yo he tenido la, la enorme bendición de trabajar con una cantante en Cuenca que también mando. Un abrazo, un saludo a Verónica Tola. Seguramente le claro, que le le conoce, conocer. Compañera también claro. de la universidad. Y un poco dando clases uh -huh. eh, con amigos de Biblian, eh, Charlie Quiridombay, mm, un amigo Char. muy querido pues, de, de la música. También me, me ha confiado el trabajo para la formación de su sobrino, de su hijo y estoy humildemente en eso también. Que no era profesor, yo no era mucho de dar clases, pero con ellos aprendo bastante. Estamos con Carlos y en la cinta de Moebius, muy contentos. Eh, tenemos el saxo eh, como un instrumento, creo que para estas horas que estamos aquí en este hermoso paisaje, muy cerca de cojitambo Muchas gracias. Claro, sí, para todos ustedes del gran César Guerrero Tamayo, el aguacate. <música> Sí, he tenido el, el enorme gusto de compartir musiquita también, de aprender de, de artistas de la localidad. Está Silvana Carrasco, uh -huh. el mismo Henry, está el maestro Lucho Arévalo, eh, está Javier Muñoz, está en Cuenca Andresito Pineda, está aquí en Mismo Azores, Carlitos Calle. Mucha, mucha, mucha, mucha gente. Eh, puedo acordarme también del maestro Paco Godoy, con quien, bueno, cuando empecé con el saxo, alguna vez había el dúo de los buenos muchachos. Por, por, por Javier, mi primo, y Juan Miguel Santos Que ahora se encuentra en Estados Unidos Y, una, y me llamaron, a, me llevaron a tocar eh, De sorpresa, yo llegué a ver Un lanzamiento del disco de ellos Y dice, ¿Y no quieres tocar el saxo Yo digo, <risa> pero ya ahora <risa> Hemos ensayado, qué temas van qué tonalidad, no sé qué Hay Esa partes. es típica, no, necesitamos un guitarrista Ven, necesitamos un saxista Y yo estaba ya ahí, hermano Yo estaba, claro un, dos, pues tres, dale, ¿tale? dale, <risa> Silva. <risa> y, y mi papi como siempre me apoyó, él él, él siempre le ha encantado él, Ahora lo que le quedo debiendo y tengo que empezar a hacer un poco bueno de, Desde la casa tal vez, es cantar Él sí. siempre ha dicho, mi hijo canta, con gente hacíamos dúo también Y sí, entonces eh, con, con, con los buenos muchachos tocamos esa vez y estaba Paco Godoy Yo estaba atrás, yo soy una persona muy introvertida en realidad y coge el pedestal, perdón que me pare, coge el pedestal y asienta más adelante al, al público. <ríe> Yo estoy atrás así. Me lleva el maestro Paco, había estado Marcelo Sánchez y todo su, su elenco. Y he trabajado con ellos, eh, con un artista de Quito, de igual que se llama Marqués. Claro, sí, lo conozco. Eh... Igual como muchas, muchas bandas de muchos géneros, el saxo es un instrumento... pues bastante importante y creo que ya aquí tenemos, si alguien aquí en la región dice, tenemos ya a Sarsista Carlos para todos sus, sus proyectos, ¿no? sesiones de grabación, sí, mucho con gusto ya, de mucho gusto, si lo desean.